Sean bienvenidos a la batalla más épica de rap, Jims contra Pana Miguel. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ha llegado Jims, dueño de los universos. Todo ser vivo explota al escuchar estos versos. Acabaré al jefe de los panafrescos, disparándole al cráneo para ver si sigue fresco. Es Miguel un gato que se para en dos patas No es gracioso, tiene tamaño de una rata Y aunque trata no me basta, lo siento, no das la lata Pero yo sí tengo plata para comprarme puras gatos que asaltado saltado mil bancos, sí, ahora dime lo que has hecho Aparte de quedarte parado, olvidado, mostrando a todos tu pecho Cuidado que yo no sospecho, porque siempre voy al acecho No te comparas ni con el nivel de fuerza que poseen estos chetos Estoy cansado de esto, sí, te esto muy directo todos sabemos que el tiempo se llevó tus mejores momentos, sabes que lo siento. Yo no te miento, y aún así escucho lamentos. Tengo que decirte, pasaste la historia lastimosamente. Eres mi mejor. Oh, Yo sí conocí talento, tú eres esto, ¿cómo? Vete al asiento que para ganarme necesitas asientos y voy a terminar esta parte. Pero mejor dísela a tú, hermano. Lárgate de la batalla, no eres rival. Te solo una mano. Si no entiendes te lo explico mejor de esta forma Hiciste famoso gracias a un video que hizo porta Pero eso no importa porque tu imperio gota Y los dioses desde arriba ven el llegar de tu derrota Hola que tal soy Ivana Miguel Hoy mataré a ese tal pero chance Piensa que puede igualar mi ni nivel Risa me da, no lo cree ni él un perrito llorón, mejor te quedas en tu rincón. No muerde nada, eres ladador. Ve a llorar donde moderador. Diciendo con Gucci, siempre ando fresco. La fama que tengo, yo me, me la merezco. Me tengo más canciones. Yo sí sé de esto, me he abusado. Basura en el eh, eh, tan eh, débil que te venció en cuatro patas. Te doy un revolver y ni me matas. Estás muriendo y no te frecata. Llama a tu hermano a ver si te rescata. Soy el pana de todos los pana. Juro por mi ice que no me van No tienes fans, no me igualas. Panas frescos en la jugada. Te saluda, oro. No me importa, estoy hablando con el mismo aporta Disfruta tu fama que es muy corta Querías matarme y se volteó la torta Se si ha robado bancos, son bancos de vergüenza Ajá. No salgo de la casa porque me rodea la prensa Robo ¿No? La verdad que batallar contigo ya me dio pereza Te vencí y solo usé mi primer el nivel de fuerza